Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que, a nivel normal, no es muy conocido, pero a nivel de, de científico sí que lo es. Y vamos a hablar de los oo parts. ¿Qué es un oo part? Es como un objeto de fuera del tiempo o que no corresponde a su periodo temporal. Como ejemplo, eh, usted se encuentra en las montañas y busca fósiles. Y entre los fósiles se encuentra un tornillo fosilizado. No tiene ninguna lógica. Ese objeto no debería estar ahí, puesto que para formar un fósil se requieren varios cientos de miles o incluso millones de años. Por lo tanto, si el ser humano ha estado en el planeta aproximadamente unos 2 millones de años y la civilización tiene, tal como la conocemos, unos diez años, cómo narices ha aparecido un tornillo fosilizado. Pues esa es la premisa. Si usted busca, encontrará cosas muy extrañas. Por ejemplo... Una especie de, en el antiguo Egipto, en una de las, de las cámaras de un rey, porque el término faraón es un término bíblico, no egipcio, por muy raro que le suene, se encontró una especie de hélice, una hélice que parecía manufacturada, ¿de acuerdo? Usted lo puede buscar. Puede buscar una o, -O Part de, Egipcio, de Egipto y verá enseguida esta especie de hélice muy bien construida y que parece hecha de forma industrial, no de forma artesanal. Pues bien, la explicación oficial de la egiptología y de la arqueología es que es un incensiario. Sí, sí, eso es pa poner, para poner incienso. Busque el objeto y dígame si a usted le parece eso. Pues así, con los o, -O Parts, encontramos una cantidad descomunal de objetos fuera del tiempo, porque además usted tiene que pensar... Que una de las maneras que tenemos de catalogar las cosas en un tiempo es por el estrato geológico. Es decir, usted imagínese que coge el suelo y levanta varios, varias decenas de metros de suelo, ¿de acuerdo? Y ve que hay varias capas diferentes. Esas capas diferentes es lo que se conocen como estratos geológicos. Esos estratos geológicos es lo que nos permite, por ejemplo, diferenciar si en una época determinada de este planeta ha habido más oxígeno en la atmósfera, más dióxido de carbono, si ha habido más o menos temperatura, si ha habido por los restos eh, por los restos geológicos, de, depende de qué minerales o qué sustancias químicas, si ha habido más vida, menos vida, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, usted imagínese que nosotros ahora eh, representa que vivimos en la época geológica del antropoceno, dicho por Antropos, hombre en griego, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimas épocas geológicas, piense que estamos hablando de muchos miles de millones de años y cientos de millones de años, por lo tanto, ahí es donde entran las cosas interesantes. Por ejemplo... Más de forma más moderna, de los últimos 10.000 años de civilización, también hay o, o parts, por ejemplo, de encontrarse extrañas estructuras. Mm, mire, por ejemplo, la gran pirámide de Giza. ¿A usted le parece que la gran pirámide de Giza es una cosa que han podido hacer personas que utilizaban herramientas de cobre? Piénselo. Esos son bloques plenamente tallados. ...de varias toneladas, incluso, incluso decenas de toneladas. Y creo recordar además que están hechas en granito. ¿Usted ha probado de tallar granito con herramientas de cobre? Es imposible. Por más que la egiptología diga, no tiene lógica. Después, la localización de las canteras. Se supone que las canteras estaban ubicadas a varios cientos de kilómetros... ...del lugar donde pusieron esos bloques de granito. Por lo tanto, el transporte era muy difícil... Si usted suma eso a que la teoría oficial es que lo llevaban en barcos de juncos. Sí, sí, tal como oye, barcos de juncos. Un tipo de, de planta bastante frágil, pero claro, con eso es un tipo de madera y usted puede construir una balsa o un barco. Pero claro, ¿usted cree que los juncos van a aguantar piedras de varias decenas de toneladas? ¿Le parece factible? Pues así tenemos varias teorías que no cuadran eh, a la hora de, de realizar este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, para mí, la gran pirámide es una part, ¿de acuerdo? Si vamos sumando cosas, hace pocos años, en el sudeste asiático, se encontró en pleno Océano Índico eh, una estructura muy bien construida que llegaba hasta el suelo oceánico. Por lo tanto, si usted tiene un mínimo de pensamiento, sabrá que la única época en la que se pudo construir en ese, en ese lecho marino fue hace decenas de miles de años, concretamente en, en la última glaciación, puesto que el nivel del mar era mucho más bajo. ¿De acuerdo? Vamos sumando cosas. Explicación oficial de la arqueología. No, es que eso son construcciones para hacer leche de coco. A ver si lo entiendo. Este tipo de piedra con el que se ha hecho esta construcción, la han sacado del continente asiático, ¿De acuerdo? ...a varios miles de kilómetros dentro de, de tierra. O sea, que alguien de hace muchos cientos de años se dedicó con poca población y recursos... ...a extraer piedra a miles de kilómetros para llevarla mar adentro... ...para de alguna manera ser capaz de bajar varias decenas de metros... ...para conocer una construcción sin ahogarse y sin tecnología... ...como la que tienen los humanistas hoy día, para solo hacer leche de coco. Ahí se lo dejo a ustedes. O, por ejemplo, una estructura escalonada en el mar de Japón. En el mar de Japón hay una especie de estructura, podríamos llamarlo, aunque no lo sea, una especie de pirámide, que eh, tiene algunos recovecos y que, obviamente, a primera vista, parece artificial. Si usted lo busca, ¿eh? de estructura en el mar de Japón, pirámide en el mar de Japón, como usted quiera verlo, eh, se dará cuenta que eso tiene toda la pinta de ser artificial, pero nos encontramos en las mismas. A la profundidad a la que se encuentra indica que fue hecho hace muchos miles de años, con lo cual, más que nada por la profundidad donde está, porque indica que se hizo cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo. Explicación oficial de la arqueología, no, eso es una formación natural. Ah, bueno, pues nada, no me meto más con el tema. Si vamos sumando cosas así, encontramos que... Eh, una o. o Part es algo que no tiene una explicación razonable, según el entendimiento actual de la ciencia y la arqueología, y para la cual se intenta buscar eh, una explicación que pueda ser razonable. En este caso, tal como les he dicho, la ciencia tiene explicación para todo. Otra cosa es que luego sea demostrable o no, o tenga lógica o no, tal como le digo. Pero si usted busca este término de O, o. Part, va a encontrar, por ejemplo, eh, creo que fue en México, no recuerdo si fue en México o en culturas mayas, unos cráneos perfectamente, perfectamente tallados en cristal. Por muy alucinante que le parezca, para nosotros, hoy día, realizar una tarea tan perfecta es imposible. Si nosotros somos incapaces de tallar de esta manera, tan perfecta en cristal, como lo han hecho culturas de hace cientos de años o incluso miles de años. pues Por eso es un a-o-part, -O un objeto de fuera del tiempo que no tiene lógica. Y así tiene ejemplos en absolutamente todo el planeta. Tiene incluso eh, estructuras antiguas como, como Pumapunku, creo que también está en México, que son estructuras enormes de piedra, que sinceramente, del tiempo que está hecho y que está datado, es bastante improbable que una sociedad humana medianamente primitiva sea capaz de realizar tanto esfuerzo con la tasa poblacional de recursos y tecnología de aquel momento. Son aquellas cosas que no tienen lógica alguna, pero que siempre despierta la curiosidad, porque dice eso es que hubo civilizaciones anteriores. Eso es sencillamente que somos tan imbéciles de volver a empezar constantemente civilizaciones, porque no sabemos por qué de golpe y porrazo desaparecen. Llegamos a un nivel tecnológico y de golpe volvemos a cero. Es que a ver, hagamos un, un, un pequeño una pequeña reflexión, ¿no? El ser humano, el Homo sapiens sapiens. Si usted lo para a pensar y hace un gráfico de los últimos 10.000 años, precisamente, usted se da cuenta que empieza con pequeños proyectos. Descubre el fuego, inventa la rueda, descubre la agricultura, domestica animales, y hace una curva que es totalmente exponencial, que crece de forma desmedida, o sea, una, una brutalidad hasta llegar a hoy día. Porque, piense que hasta hace poco más de 100 años, lo normal era que utilizáramos la tracción animal, caballos, bueyes, o incluso del viento para, para barcos. Máximo Utilizar el ferrocarril, los primeros motores de combustión. Entonces, de golpe y porrazo nos encontramos que hemos pegado un avance tecnológico en solo 100 años, pero es que si hacemos la comparación de los últimos 200 años, de los últimos 300 años, vemos que cada vez avanzamos tecnológicamente más deprisa. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si esto lo hemos desarrollado en aproximadamente 10.000 años, en un planeta de 6.300 millones de años, por decir algo, ¿esos restos a quién pertenecen? ¿Son de nuestros antepasados de otras civilizaciones? ¿Es de otro tipo de civilización? ¿Es una casualidad arqueológica? ¿Es una formación natural que nos parece artificial? Pues ahí está la reflexión. Poco más se puede añadir. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante. Y bueno, gracias por haberme escuchado. Que tenga una muy buena tarde.